Campeones de League of Legends en 10 segundos. Zona. Cada tres habilidades que use su próximo básico va a ser algo especial. Tira esta cosa. Hace más daño. Cura. Reduce el daño. Corre mucho. te lo vea. Te pone a bailar. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribe en los comentarios.